No me Muy buenos días, para las personas que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Córdoba El día de hoy voy a hacer una rutina o unos ejercicios con la fitball Vamos a esculpir ese abdomen, importante, para esculpir el abdomen también tenemos que combinarle Tenemos que combinar una sana y correcta alimentación ejercicio aeróbico, como cual Caminar, saltar la cuerda, correr, montar bicicleta y sobre todo también ayudarnos con dormir bien, dormir bien y bajarle un poquito de licor, así podemos lograr grandes objetivos. A estos ejercicios que voy a hacer hoy, eh, vamos a hacerlo de dos a tres veces por la semana. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer 30 segundos de, de trabajo con 10 segundos de recupero. Yo espero que tú le ponga la energía, la motivación, la constancia y verá grandes resultados. Ok, se inicia, no pierdo tiempo. Ok, voy a poner mi timer. Como les dije primero, 30 segundos con 10 segundos de recupero. Tú lo repites a casa una, dos, tres veces. Ok, voy a poner aquí mi timer. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Ok, se inicia. Voy a colocar mi, mi cronómetro. Ok, se inicia. Voy a colocar mi cronómetro. I Ok, muy bien, terminamos este, estos ejercicios con la field Un ejercicio que me dio dificultad Pero yo espero que a ti, ninguno te dé dificultad Tú lo repites, una, dos, tres veces Si tú todavía no te has inscrito a este canal Inscríbete a eso, de corazón, Pablo Cuánto ven? Muy bien